O Asintonia Robusta. Asintonia Robusta, palmera de abanico mexicana, es una especie de planta perteneciente a la familia Aracaceae. Es una palmera de la familia de las Aracaceae, con tronco robusto, esbelto y simple, de hasta 35 metros de altura, engrosado en la base, revestido por los restos de las hojas ya secas que forman un característico aditamento, aunque desaparece con el tiempo. Presenta hojas en abanico, con hilos blancos y largos en la juventud, que desaparecen con la edad, divididas casi hasta la mitad, con segmentos pendientes, con pecíolos largo de bordes espinosos. Inflorescencia en la base de las hojas inferiores, ramificada y pendiente. Frutos esféricos, numerosos, de color negro, de 0.5 centímetros de diámetro y comestibles, aunque con una fina piel. El fruto también ha sido investigado para producir etanol. Es una especie muy variable debido a que posiblemente se hibrida con la palma de California, Washingtonia filifera, dando lugar a ejemplares de características intermedias. Distribución Es una palmera originaria del sur de la península de Baja California, México, en donde crece en abundancia en cañadas y cañones con agua corriente, aunque de manera esporádica se encuentra también en la mitad de la misma península y algunos sitios de Sonora. Cultivo y usos. Mientras que Washingtonia filifera resiste mejor las heladas y se adapta mejor a los climas del interior de los Estados Unidos, Washingtonia robusta se adapta mejor a suelos arcillosos y húmedos pero se ha cultivado en el suroeste de Estados Unidos, California, Arizona, sur de Nevada, sur de Nuevo México. También a lo largo de la costa del Golfo de México, desde Texas y Louisiana hasta Florida. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.